Cuando mi vida haya cesado, tomen de mi cuerpo todo lo que a otros sirva para continuar viviendo y tener vida más plena. Si algo quedara para ser enterrado, que sean mis pecados, mis debilidades y todos mis prejuicios contra mis semejantes. Si hacen lo que les pido, viviré para siempre. Este es un mensaje de la Corporación del trasplante. 274-2700.